el informe reservado como les mencionaba contamos con la presencia del diputado porteño Rafael Gentili gracias Gentili por haber aceptado no. nuestra Faltaba invitación en estos días en los que todo el mundo este, Uye, se va bueno. quedamos pocos en, en Buenos Aires sí. me hacía la aclaración y me parece que es un buen punto de partida para, para esta charla que a ver Proyecto Sur no está de man manera definitiva integrando el Frente Amplio Progresista aunque hay muchos sectores por un lado que quisieran que lo integre otros no tanto, este, vale la aclaración para que no se ponga nadie nervioso, que nos pueda estar este, viendo. ¿Usted está a favor de que Proyecto Sur se integre al FAP? Más que integrarse, hacer un acuerdo político sí. con, el, con el FAP, eh, acá, claramente en la ciudad, el liderazgo sí. de Pino Solanas eh, es indiscutible. Eh, nosotros fuimos juntos en uh -huh. las elecciones de la ciudad de Buenos Aires en el 2011. Sí. No se pudo, más por problemas nacionales que por problemas de la ciudad, eh, alcanzar un acuerdo eh, a nivel nacional, las presidenciales, uh -huh. y por eso fuimos separados. Ahora, vueltas a elecciones en la ciudad, mandan las políticas y las definiciones distritales, y no las definiciones nacionales. Algunos ya en ese momento considerábamos que había que ir con uh -huh. el FAP nacionalmente, sí. eh, eso no, no, no, no se logró. Ahora eh, estamos con más fuerza impulsando... ...a partir de la candidatura de Pino Senador... ...hizo ruido igual, la, la, muchos dijeron la tempranera... El, ...el tempranero lanzamiento de Pino como senador... Eh, ...no, fue necesario, fue imprescindible uh -huh. para, para un poco ordenar el panorama... Sí. Eh, ...cuando uno no tiene recursos, como bien decía Pino... Uh -huh. ...es importante el tiempo, entonces lo que no tiene con plata... ...lo tiene que ganar con tiempo, entonces es cierto que salimos eh, primeros... Eh, ...pero porque queríamos posicionar la alternativa y, sí. con, y de alguna manera poner un eje de que estructure el acuerdo eh, y eso era la candidatura de, de Pino Solanas, senador que sigue siendo la principal referencia política en el distrito del progresismo eh, no kirchnerista y que intenta eh, tener una alternativa por izquierda al gobierno nacional, entonces es inevitable eh, que Pino es el candidato natural uh -huh. y el unificador de todo este espacio que muchas veces predominan las vanidades y pasa esto, ¿no? Nadie sabe, para, para el electorado, el FAP y Proyecto Sur somos más o menos, tenemos los mismos genes, ¿no? La misma composición genética. No, pero sí uno lo ve con este, siguiendo una misma, una misma tendencia. Exactamente. Este, incluso a veces este Proyecto Sur, mucho más, si lo vamos a poner en, en estas viejas calificaciones, eh, mucho más de izquierda que algunos integrantes propios de... Del sí, sí. En este mismo momento. nosotros claramente, uh -huh. la, el programa de, con las cinco causas nacionales de Proyecto Sur, uh -huh. claramente nosotros estamos en contra de este modelo que definimos como neodesarrollismo extractivista, este modelo nacional, uh -huh. y consideramos que dentro de los problemas que tiene la, la Argentina está la megaminería, está eh, la producción agropecuaria uh -huh. con la priorización de la soja y la sujización de... Eh, ...los campos en la Argentina... ...con el desplazamiento que eso implica... ...de comunidades originarias, de campesinos... ...con el desplazamiento de la frontera agrícola... ...en fin, un montón de cosas... Eh, ...que nosotros decimos con mucha fuerza tema petróleo, tema recuperación de los ferrocarriles y quizá otras voces dentro del propio espacio en el que nosotros uh -huh. estamos eh, no enfatizan con esa misma eh, injundia que nosotros hacemos y ponen el acento en algún otro tema de la coyuntura política. En Ciudad de Buenos Aires, ¿cuántas eh, bancas pone en juego Proyecto Sur este año? Nosotros ponemos en juego eh, cuatro bancas. De las seis que tenemos. Es un número importante. Es... Bueno, está, va de acuerdo también a la muy buena elección que habían realizado anteriormente. Sí, sí. Se diría que en, en proporción y por el tipo de elección que fue, uh -huh. realizamos mejor elección en el 2011 sí. con el 13% de Pino en un contexto de polarización y con sí. una no muy buena campaña que nosotros hicimos por el contexto de la división nacional sí. eh, y la campaña nacional, pero sí, claramente tenemos más diputados con el 2009. Y se presentan, obviamente, se presentan en la Ciudad de Buenos Aires, Proyecto Sur se presenta en la Ciudad de Buenos Aires como una alternativa a lo que es, obviamente, al oficialismo porteño, este, al propio, también denunciando, en este caso, a lo que es el, el Frente para la Victoria, por distintos acuerdos. Y hubo una agarrada y hubo hasta incluso una pelea de afiches hasta sí, no hace sí, mucho sí. tiempo, porque de un lado se acusaban, no, pero ustedes negociaron esto y votaron lo otro, no, pero yo, nosotros no hicimos esto, pero Ajá. ustedes hicieron lo otro. Sí, sí, pero ¿Qué hay que, fue ese alguna Algunas cosas propias de la política... Sí común y silvestre, mm. eh, de chicana de la política, pero otras cosas muy concretas, acá hubo un acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires mm -hmm. eh, entre el PRO y el kirchnerismo eh, para eh, hacer una serie de negocios inmobiliarios con las tierras mm -hmm. ferroviarias que tiene que tiene la Nación todavía en la ciudad y otros proyectos inmobiliarios del PRO o otro proyecto de negocio del PRO como la puede Nación ser... Necesitaba terrenos para llevar adelante el, el plan Procrear? No, no solamente para eso, ahí sí. terrenos Caballito, Palermo sí. y Liniers no son para el plan Procrear, son uh -huh. netamente para el negocio inmobiliario, son Loteos que va a hacer el gobierno sí. nacional a vender al mercado. De hecho en Palermo hicieron un, están haciendo un shopping en lo que era lo, la parte, del, no de las bodegas de ol, sino la parte que está entre Paraguay y Santa Fe, sí. toda esa parte están haciendo un shopping en caballito a cielo son los terrenos que están próximos a, a, ferro, a, a Ferrocarril Oeste? A, a Ferrocarril Oeste. incluso hay, una, hay uh -huh. unos terrenos que hace poco le dieron a Ferrocarril Oeste, una cancha de hockey de Ferrocarril Oeste que está en peligro porque son parte de los terrenos que se ponen a la venta. Sí. Nosotros sospechamos que también en Caballito, a partir de esto, Irsa va a poder hacer su shopping, que no lo pudo hacer nunca porque la legislatura nunca lo pudo aprobar, sí. nunca se lo aprobó. Eh, y esto tiene un denominador común, también entre el Proyecto Solar de Santa María, el Proyecto de Isla de Marchi, incluso el mismo Procrear tiene un denominador común, que es el grupo IRSA, porque también el Plan Procrear en la zona de Parque Patricios y Pompeya también se va a hacer a través del banco hipotecario ya no va a ser que te dan plata vos para que te hagas tu casa, sino que van a ser edificios, que van a ser constructoras, seguramente muy vinculadas al grupo IRSA. Entonces, uh -huh. son una ley que tiene un patrón, es un conjunto de leyes que tiene un patrón genético que identifica al kirchnerismo y al PRO con el grupo IRSA, que es lo que la Barrigol es en la cordillera. O sea, la Barrigol, ¿cuál es el negocio? Extraer el mineral que está metido en la montaña. El negocio de IRSA, ¿cuál es? Extraer el mayor, la mayor renta de los suelos urbanos. IRSA trabaja sobre los suelos urbanos. Uh -huh. Entonces, ellos compran terrenos a muy bajo precio, esperan y empiezan a presionar al sistema político para lograr una revalorización de esos terrenos que ellos tienen sin ningún beneficio para la sociedad. Caso Ex de Ciudad Deportiva de La Boca. Lo compraron en el 90 y pico a 55 millones de dólares. Ese proyecto aprobado por la legislatura pasa a ser un patrimonio para el grupo IRSA de 5 mil millones de dólares. Y están ofreciendo como una contraprestación, por todo concepto, a la ciudad de Buenos Aires de 15 millones de dólares. O sea que es, es el Estado nuevamente y el sistema político nuevamente al servicio de las ganancias exorbitantes de los grupos económicos concentrados de este país. Entonces, ese fue el pacto proca que nosotros denunciamos, no solamente nosotros, incluso varios, varios grupos kirchneristas también salieron a denunciarlo. Había otros como la venta del edificio del Plata sí. en, eh, en el sur de la y la construcción del centro cívico en el sur de la ciudad, el FADEA, que es un centro de, de carga con 37 hectáreas que le sacan al Parque Roca para hacer un centro de logística de camiones, eh, que también tiene la misma lógica. Los camiones es el, uno de los sectores más favorecidos por estos 10 años de desarrollo económico, y sin embargo, el Estado de la ciudad le están dando todas las infraestructuras gratis, porque los mismos camioneros reconocían, los empresarios de camiones reconocían que toda la inversión que ellos iban a hacer la recuperaban con las exenciones impositivas que le daba el Estado. Y no aportan, un peso, y no aportan un peso. Entonces, de vuelta es el Estado bobo al servicio de los grupos económicos. Entonces, esto denunciamos nosotros. Ellos lo que nos, lo que nos acusa el kirchnerismo de votar... El ABL, lo cual es una total mentira y es una patraña porque el ABL se votó en el 2011. Tanto ellos como nosotros votamos en contra del aumento del ABL. Hoy hubo una aplicación automática y lo que nosotros hicimos este año fue votar eh, la tarifaria, que son eh, un aumento que hubo sobre eh, ingresos sellos. brutos a, a mayores. claro Sellos para la compra de autos, tanto nuevos como transferencia de usados. Sí que nos parecía bien aumentarlo, porque era nivelarlo a la, a la Provincia de Buenos Aires, y un aumento de la licuota de ingresos brutos para las telefónicas, uh -huh. empresas de celulares y grandes contribuyentes. Eso fue lo que nosotros votamos porque estábamos de acuerdo en, en, en eso. Eh, no votamos para nada de la BL, Entonces, porque además nosotros, y esto lo enlazo con lo anterior, nosotros queremos gobernar la Ciudad de Buenos Aires. Uh -huh. Entonces, la verdad, no nos parece quedarnos en la postura de decir todo que no. ¿Está? El gobierno tiene que gobernar, quien fue elegido para gobernar tiene que, tiene que tener las herramientas para poder gobernar. Y en la Ciudad de Buenos Aires hay una cosa muy ridícula que todos los años la legislatura le tiene que aprobar la estructura impositiva al, al quien gobierna. ¿tá? Entonces, eso es una cosa que debería ser eh, de, de así de rutina, aprobarla. Porque ¿quién va a discutir? Tiene que tener 31 votos para discutir la estructura impositiva de la Ciudad de Buenos Aires. ¿está? No los tiene ni el PRO y no los tendremos nosotros. Entonces, la verdad... Nosotros no le, vamos a, no le vamos a impedir que tenga las herramientas para cobrar impuestos. No estamos de acuerdo con muchos de los impuestos que tenemos, pero no tenemos los votos para poder modificarlo. Entonces, es una cuestión de realismo y de seriedad política. Es decir, yo te de los instrumentos porque es una política de gobierno, o sea, una herramienta de gobierno que tiene que tener todo gobierno. Entonces, por eso nosotros decidimos votar lo que es la tarifaria del Código Fiscal y no votamos el presupuesto porque sí el presupuesto implica ya una concepción de gobierno. ¿Ah? Una concepción de gobierno, una orientación de políticas públicas con las cuales claramente nosotros no estamos de acuerdo en la orientación de las políticas públicas que eh, implementa el PRO. Entonces, y porque queremos gobernar, también tenemos que lograr la unidad del de espacio de centro izquierda izquierda. Ahora, teniendo no en cuenta, este, Gentili, eh, eh, la voluntad de llegar a ese poder, la voluntad de gobernar, que muestran desde su espacio... Eh, vuelve una pregunta que siempre estaba dando vuelta, es este, si en este camino, en este transitar, vale el aliarse o el hasta incluso mostrarse con quien sea. Seguramente usted me va a responder este que no, frente a lo cual yo le puedo este, acercar críticas que por ejemplo se escucharon y que ustedes la deben haber escuchado cuando a fines del de año pasado el Proyecto Sur se mostró este, adhiriendo a una movilización que estaba convocando Moyano. Sí, son... Porque, o sea, ustedes saben y son conscientes que son muy observados, o sea, generalmente las posturas más... frente a un tema cuando se presenta una discusión por lo que sea... Eh... Proyecto Sur no es que entra por un costadito, no, es protagonista en la discusión y las posturas y las argumentaciones que ustedes dan a las posturas que tienen son muy observadas y son muy analizadas. Entonces, frente a esa situación, el que aparecieran justamente junto a Moyano, sabiendo lo que representa para la política en general, este Moyano, que en un momento pudo haber sido oficialista, pudo haber sido kirchnerista, ahora no, pero bueno, justamente en este. Eh, Panqueque que se ha transformado este, su peregrinar, llamó la atención justamente que ustedes adhirieran. Sí, yo creo que hay que separar Moyano como. o la evolución, el proceso de Moyano en su rol de sindicalista y en sí. su rol de paso a la política, ¿no? No veo que nosotros vayamos a estar con Moyano en su paso a la política, él apunta hacia otro, hacia otro lugar. Claramente lo que hubo es una movilización por reclamos justos de los trabajadores que nosotros venimos a, a, a, a sosteniendo hace mucho que tiempo. Se transformó y transformó un lanzamiento político de Moyano. Más o menos, también podríamos decir que se transformó en un lanzamiento sí. político de y Nosotros sí. venimos eh, eh, constitutivamente también sí. del proceso de la, de la CTA, entonces también la CTA convocaba... Eh, hay muchos sectores, y esto es una, una, una atribución y, y una característica eh, de Pino Solanas, hay muchos sectores del peronismo no kirchnerista uh -huh. y del peronismo popular, que, que sí. tiene una, una trayectoria popular, que se sienten identificados. ...con la trayectoria y con lo que representa Pino... ...algunos sostienen que Pino es el único peronista vivo... ...entonces eh, de hecho este año va a haber una película... ...sobre una, una re, relectura de los diálogos que tuvo Pino con Perón... Eh, ...hace ya más de treinta y pico de años... Sí. ...entonces eh, Schmidt. Plaini, hay toda una serie de, incluso el mismo Facundo, Moyano, que miran con mucha simpatía el proceso político y se identifican con la trayectoria política de Pino Solana. Nosotros no le vamos a cerrar la puerta absolutamente a nadie. Después se discute, se establece un programa y es diferente cuando hay un planteo gremial. Nosotros estamos de acuerdo con los planteos gremiales que hay. ¿Hace ruido? Claramente hace ruido. Sí, sí, no voy a decir que no, nosotros venimos de la trayectoria de la CTA, hace ruido porque nosotros criticamos la trayectoria política de.. Moyano de Barrio Nuevo, la trayectoria y la práctica sindical de Moyano y Barrio Nuevo y nosotros denunciamos a esa crítica la coyuntura política no tenía que ser necio no tenés que ser necio y decir, bueno, te lleva a un lugar donde te encuentra unido en una acción de reclamo, de reclamo gremial pero de ninguna manera creo que eso nos lleve a una síntesis político-electoral porque la verdad no las tenemos en, las, en, en muchas cosas como vemos la, la realidad, es Mamo ya no debería explicar muchas de las cosas de los acuerdos que tuvo uh -huh. en todos estos años con el kirchnerismo y por ejemplo, qué rol tuvo él en impedir que le dieran la personería gremial a la CTA, entonces nosotros no, no, no dejamos de tener en cuenta esa cosa ahora hay un reclamo justo de los trabajadores que se empecina el gobierno ...en no atender para favorecer de vuelta a los grupos económicos... ...porque en este país durante el 2012 hay grupos económicos que ganaron mucha plata... ...hablamos de las mineras, hablamos de los bancos, del sector financiero en general... ...entonces se sigue pagando la deuda externa puntualmente... ...es un gobierno, antes de la RUA se endeudaba... ...porque cumplía religiosamente, quería cumplir caballo, De la Rúa, Menem... ...querían cumplir sí, religiosamente con la deuda externa. Todo el problema que tenemos de cepo cambiario... ...el problema que tenemos de restricción en, en, en ganancias para los trabajadores... ...todo eso te originó en el mismo objetivo... ...pagar puntualmente la deuda externa. No tienen dólares, entonces la manera que hacen es ajustar... ...en el bolsillo de los trabajadores, formales y también informales... Y, bueno, eso no nos parece progresista. Uh -huh. Y nosotros siempre estuvimos en la lucha, y la CTA tiene tradición incluso de estar en la lucha, cuando Moyano estaba en la MTA, luchando con las políticas neoliberales. Uh -huh. Y eso sí hay que reconocerle a Moyano. Moyano no fue el sindicalismo que estuvo abrazándose con Menem en los 90, ¿no? Uh -huh. ¿Sabe por qué le decía esta consulta? Porque a veces da la sensación que en los procesos que vienen atravesando los distintos partidos políticos, las distintas agrupaciones, fundamentalmente de lo que fue la crisis del 2001 en adelante, pareciera ser que no tuvieran esa capacidad de bancarse lo que es el tiempo que lleve este, un lógico proceso de, de acumulación uh -huh. ¿Mm? y de trabajar por... El plantearse, queremos gobernar, vamos a construir hacia ese objetivo. Y no buscamos atar. tenemos la... Exactamente. Entonces, eh, pareciera que hay una gran, un gran apresuramiento ¿no? por querer acelerar determinados tiempos y ahí es donde hemos visto experiencias en elecciones pasadas de este, acuerdos que no se pegaban... pero ni, ni atándolos con alambre siquiera eh, Por eso me parece que es muy interesante Todo el proceso que viene llevando adelante el Proyecto Sur Desde su propio inicio De su propio nacimiento en adelante Como para que lo estén este, rifando simplemente por ...a lo mejor eh, mostrarse en desacuerdo con el gobierno nacional... ...siendo que ustedes se plantean... ...porque en realidad la posición de ustedes es... ...por un lado, plantearse como opositores al gobierno nacional... ...y en la ciudad de Buenos Aires, donde también son fuertes... Eh, ...plantarse como opositores a Mauricio Macri... ...entonces en esa tercer foto, digamos... ...por lo llamar tercer posición... ...muchas veces este, se puede llegar a correr ese riesgo. Sí, pero es un riesgo que si uno tiene una claridad... ...nosotros mm. siempre vamos a estar con los trabajadores... ...defendiendo los derechos de los trabajadores... Eh, y hoy no se le puede negar la representatividad de Moyano en uh -huh. eso. Nunca se la pudimos negar, en realidad, la, represent la representatividad uh -huh. de Moyano en eso. Y, bueno, es problema de Moyano, del propio proceso político de Moyano, de por qué hoy se está acordando de cosas que hace dos años miraba para otro lado. Pero uh -huh. eso es un problema. Nosotros hace dos años seguíamos estando en la calle reclamando por la, la universalización de las asignaciones familiares, por eh, baj, eh, que el salario no es ganancia. Sí, el tema está... es que el que estaba dando el discurso no era Pino, sino que era Moyano. No, no, era Moyano y pues, <risa> Yo también. Pero lo era que era Nosotros venimos con esa lucha era un y con ese reclamo. Esos sindical. De... Era un reclamo sindical y ¿De? estaba Micheli, que representa la central sí. de trabajadores a la cual adhiere Proyecto Sur. Uh -huh. eh, entonces... Era un reclamo sindical eh, y nosotros vamos a estar con los trabajadores en su reclamo sindical. No nos parece que eso haya que leerlo, en la, en el plan, eh, traducirlo en el plano electoral. No, eh, no, no, no tiene esa traducción para nosotros. Un, fue un reclamo sindical, nosotros estuvimos ahí como fuerza política, dando nuestro testimonio de apoyo a estas propuestas, pero claramente eh, el plano electoral es otro mundo. Queda, queda comprendido Gentili, eh, bueno, porque no lo saben Gentili, usted integra la comisión de transporte Fue uno de los diputados que más activo estuvo en la legislatura Cuando comenzaba este, a tratarse el tema de, del traspaso usted. usted estuvo aquí en dos oportunidades mínimo eh, A partir de lo cual usted nos decía Bueno, pero acá hay cosas que no sabemos No nos informan este, Cuáles son los números de metrovías No lo conocemos se siguen sin conocer los números conocer. De, con, con los que funcionan uh -huh. los subtes en la ciudad de Buenos Aires eh, y a pesar de eso ya... En un principio Mauricio Macri había lanzado este, una tarifa técnica, como le había llamado, técnica y real, aproximada de 6 pesos. Nosotros decíamos, mira, no creemos que llegue a poner una tarifa subta 6 pesos, pero está preparando el camino para pegar si sí, es un aumento, que seguramente no llegará. Bueno, en las últimas horas se está hablando de 3,50. Sí, sí, ya, ya te parece menos, viste, Ya ah, sí, ah, bueno, Sacamos, sacamos 2,50 más. más. Como que entra más suavecito sí, el, sí. el aumento. El punto está. ¿Se acordó que... cuando las empresas públicas discutían sí. la. Echar trabajadores ¿no? Entonces decían, sí. bueno vamos a echar dos mil Entonces venían los sindicatos y bueno Después decían, bueno, te, no, estamos no, echando no, dos mil ¿viste? Las políticas de ah, ajuste no, bueno, es el 10%, Y conseguimos no mil Los lo, lo, lo sindicalistas de ese momento Tipo los, los mm. burócratas sindicales ¿no? mm. Los de la fraternidad, todos los que estaban ligados a los servicios públicos eh, Decían ¿no? Conseguimos re, re, Conseguimos eh, salvar a mil Compañeros, bueno, Mac está haciendo lo mismo Como buen patrón que es Y como buena concepción patronal que es eh, no hay ninguna posibilidad, que, no hay ninguna razón técnica de costos que, para que la tarifa del subte sea 6 pesos. La propia Metrovías en diciembre nos mandó un informe a todos los legisladores que dice que la tarifa técnica, como la llaman ellos, sí. en la Ciudad de Buenos Aires son 0,78 centavos de dólar, porque hace una comparación con lo que valía el subte en otras eh, capitales, ciudades del mundo, y sí. latinoamericanas. 0,78 centavos de dólar te lleva a una tarifa de 4 pesos o sea que esa es la tarifa técnica de cuatro pesos puede ser que al final del año tenga que ser más porque se discuten los aumentos salariales y hay inflación y todo pero hoy uh -huh. la tarifa del subte que no, hay, no hubo aumentos salariales no hubo cambio de, de los costos operativos tiene que ser de cuatro pesos si vos tenés que la tarifa vale 2.50 lo, lo que la ciudad está subsidiando es un peso con 50 tiene por demás por pasaje tiene por demás recursos porque tiene como 1.100 millones de pesos para dedicar al subsidio en todo este año, con lo cual perfectamente puede absorber incluso los aumentos de costos que hubieran este año con esa plata que tiene para subsidiar la tarifa. Lo que Macri quiere hacer es seguir con el desacople de la tarifa de colectivos con la tarifa de subte. Uh -huh. Nosotros Muchos de nosotros vimos en diciembre, cuando se ajustaron las tarifas de colectivo y de trenes, es una oportunidad para que dejar la tarifa 2,50, el subte recupere pasajeros. Recuperar pasajeros para el subte es una manera de aumentar la tarifa o sea, la manera de aumentar los ingresos para el subte, ¿está? Entonces, hay un 20% menos de subte, con lo cual vos recuperas un 20% de pasajeros, aumentas un 20% los ingresos por tarifa, por boleto eh, en el subterráneo, ¿está? Entonces, vos acortás la brecha entre el subte y el colectivo, de la diferencial de precios, uno está 1.70 y el subte sale 2.50, bueno, entonces me, tomo, me vuelvo a tomar el subte. Lo que Macri quiere hacer es volver... ...a la brecha que había con la colectiva 1.20 y el subte a 2.50... ...y eso nos parece que totalmente es acertado... ...y esta ley formó parte del acuerdo también pro ...porque esta ley, el cierre de la línea A se puede hacer... ...porque el, el kirchnerismo le votó al macrismo la emergencia que le permite tomar una medida disparatada como cerrar la línea se nos fue el programa gracias nuevamente bueno. por haber aceptado vos, no nuestra gracias. invitación, que tenga buen año Excelente. estamos en tiempo de vacaciones se vino con la familia, lo felicito y nos vemos, gracias, nos vemos gracias. a la familia buen, bueno. año. buen año, gente nos reencontramos el viernes por